Qué tal muchachos el día de hoy les voy a compartir un masito competitivo en el cual se va a poder adaptar Snowguard. muchachos aquí les traigo este masito que como pueden ver está aquí abajo y tiene unas combinaciones medias raras pero la verdad todo eso llega a funcionar bastante bien cada cartita que tiene este masito cumple una función bastante específica lo cual te va a llevar a tener victorias en la última apertura que yo hice de cofre muchachos recuerden que yo espero siempre al dropeo de series para hacer las aperturas y me llegó a salir snow aquí ya voy a explicar más adelante el funcionamiento de Snogar en este mazo pero seguramente varios de ustedes ya me deben estar preguntando tío yo no tengo Snogar, cuál es la carta que puedo usar para reemplazar Snogar? si quisiésemos reemplazar Snogar, que es una carta de coste 1 por otra carta de coste 1 que también puede ser funcional al mazo podrían ser las siguientes cartitas en este caso podríamos comenzar con Anman, por ejemplo ya que tú generalmente vas a llenar una ubicación con cartitas de coste 1 coste 2 fácilmente Entonces ant ahí va a entrar muy bien para que haga ese bosteo adicional de más 3 de poder Luego otra carta que tú tienes acá también para poder eh, complementarlo Poder sustituir a Snobar vendría a ser Iceman Si es que quieres un poquito de control de repente y para romper algunos combos por ahí Iceman también estaría perfecto en este mazo Como también podría ser Kork, no pones una piedrita por ahí justo el oponente la roba, le malograste un poco el robo ahí Le malograste alguna sinergia y eso también te puede ayudar a ganar La otra carta que también se podría utilizar podría ser el Rocket Raku ya que esta cartita también si llegas a predecir dónde va a jugar el oponente Alguna carta en la ubicación donde lanzas a Rocket Pues eso se va a bostear con más 2 adicional Además que también se va a bostear con el efecto también de cazar ¿no? Por eso es muy importante que sean cartas justamente de coste 1 y finalmente aquí vamos a tener a Blade Que sería otra carta más también que podría ayudarte Como un buen sustituto también de Snogar Porque Blade también tiene este tema de descarte Lo cual te podría ayudar a que Drácula pueda terminar eh, Justamente robando la carta que tú quieres Para que tenga el máximo de poder posible O en su defecto si quieres evitar el descarte De repente lo puedes combar también con cero Que esta carta sí la tienes tú en tu mazo Y cero podría ser también un buen amigo de Blade Donde vas a poder poner a un Blade eh, silenciado Totalmente pero va a valer bastante por el poder Que tiene y antes de pasar a la explicación Del mazo muchachos darle los créditos Respectivos al streamer TLSG Porque este man la verdad Se la ha rifado con este mazo adaptando Muy bien al snogar acá he jugado Este mazo y muchachos ahora ya van a ver Los gameplays pero la verdad me ha emocionado Bastante y creo que es un buen masito para Subir de rangos y ahora sí muchachos Pasamos a la explicación de este masito Como pueden ver acá vamos a comenzar con sunspot es una carta de coste 1 Esta cartita de acá se va a bostear con cazar así como las otras cartitas que vende coste 1 y va a tener también Un objetivo o va a tener un funcionamiento También bastante específico Que si en caso tú no puedes jugar eh, a tiempo Digamos no puedes cubrir todos los turnos Con toda la energía que te dan Pues simplemente esa energía se va a ir En poder para Sunspot y así va a ir ganando Un poco de poder para que de repente Por ahí al final de la partida pues te con 4 o 5 de poder adicional Luego viene la ardillita también, acá la ardillita Aparte de que cumple su función de ser un coste 1 También va a poner ardillas en otro lado, hay ubicaciones por ejemplo como me parece que es la Nueva York que le da más 3 de poder también a estos bichos que no tienen habilidades los cuales las ardillas podría tener menos 3 lo otro también donde te puede ayudar la ardilla es para jugar en ubicaciones donde generalmente no se pueden jugar cartas o se destruyen también cartas, no en este caso Bormir o en este caso el dominio de la muerte por ejemplo, o pues en el otro caso más extremo el Santo Santorum también donde puedes poner una ardillita ahí y de repente por ese detallito también terminas ganando esa ubicación, y ahora nos vamos con la cartita estrella, justamente de este masito, muchachos, que vendría a ser Snogar es lo que está pasando aquí con snow Guard. al comienzo cuando yo hice la reseña sobre snow Guard, habían unos datos que no estaban del todo actualizados en marvel snap zone donde estaban diciendo que las transformaciones de snow Guard no tenían el mismo coste que tiene la carta sino que las transformaciones variaban recuerdo haber visto que el oso por ejemplo estaba era un coste 5 por 3 de poder entonces yo decía wow, es esto un poco difícil de poder jugarlo en determinado momento pero ahora sabemos que las transformaciones de snow Guard tienen el mismo coste o los mismos stats que tiene justamente la carta en su forma original y acá esta carta te va a convertir prácticamente en el admin del juego porque tú vas a poder jugar con algunas ubicaciones sea desactivando masivamente las ubicaciones con el águila de Snogar o sea también volviendo a activar una ubicación en específico con el, la transformación justamente del oso y muchachos todavía sigo probando todas las interacciones que tienen estas transformaciones porque la verdad deben ser bastantes ya que hay un montón de ubicaciones como saben Snogar snogar aquí va a trabajar directamente con las ubicaciones no siempre te va a salir alguna ubicación que te favorezca para lanzar snogar a veces no se da la situación pero como hay tantas ubicaciones en muchas ocasiones te sale alguna ubicación donde sí vale la pena deshabilitar esa ubicación o triggerear el efecto de su ubicación para perjudicar al oponente y que tú de cierta manera puedas ganar ventaja ahora por poner un par de ejemplos básicos con el águila nosotros por ejemplo podemos desactivar el bifros en turno 3 en este caso el águila lanza en turno 3 en turno 4 silencia las ubicaciones y si tenías el bifros ahí el bifros no va a funcionar no va a mover las cartas a la derecha y muchas veces el oponente te juega todas las cartas en un lugar porque le está esperando que se muevan a la derecha y al final tú desactivas esa ubicación y simplemente le malograste toda la estrategia y también hay una cosa bastante curiosa que sucede acá también con el limbo tú puedes desactivar el limbo también si te apareció la ubicación del limbo por ejemplo tú en turno 5 lanzas al águila y sencillamente en turno 6 se acabó la partida porque el limbo no se va a activar y esto le puede generar mucha confusión al oponente ya que piensa que le falta un turno más y así tú terminas ganando la partida la sinergia que va a tener Snogar en este mazo va a ser estrictamente con cazar más que todo pero además es un complemento a que si te sale alguna ubicación que de repente le puedes explotar la puedes activar o la puedes silenciar es posible que te pueda dar una ventaja estratégica con respecto a lo que está pasando con tu oponente ahora nos vamos con cero esta cartita de acá todos ustedes la conocen ha sido muy popular en mazos de Shuri esta carta generalmente se va a utilizar para silenciar a Titania o a Lizard en su mayoría de veces. Inclusive hay casos a veces que me ha pasado a mí que en turno 5 he jugado a cero para poder silenciar a Destroyer. Y así no pueda eliminar las cartas que están jugadas justamente en las demás ubicaciones. Luego tenemos a Titania que la función de esta cartita en muchos de los casos va a ser jugarla al final. O también a veces va a servir también para jugarla de bloqueo sea en turno 3 o en turno 4. Simplemente le trasladas a Titania al lado del eh, la ubicación del oponente, bloqueando toda la ubicación y con eso pues Titania después la puedes regresar en algún turno final ahora hablemos de armor muchachos esta carta de aquí va a proteger generalmente a tus cartas de coste 1 más valiosas, estamos hablando acá generalmente de sunspot, estamos hablando también por ahí del antman si es que lo reemplazas por snogar o estamos hablando de un mismo cero de repente también porque son cartitas que generalmente también se van a bostear con cazar y pueden estar sujetas a que si sale un killmonger por ahí las puede eliminar y por esa razón creo que un armor está bastante justificado en este masito debido a la alta presencia de cartas de coste Además que si hay algunas ubicaciones que son destructivas También podrías poner armor ahí para evitar que se destruye su ubicación y más bien puedes poner acompañarla con otras cartitas de coste 1. Para que digamos puedas ir poniendo más presencia de poder en esa ubicación. Y ahora nos vamos con Lizard que esta es una carta que puedes sinergiar muy bien con 0. Es un 2-5 la verdad bastante contundente, bastante sólido. Y que también lo vas a tratar de jugar en los turnos iniciales para tratar de ganar prioridad. ¿Y para qué vas a tener prioridad en turno 3? Para que ahora la carta a continuación Cosmo la puedas lanzar sin ningún problema en alguna ubicación. Donde sepas que el oponente va a lanzar alguna carta con efecto de revela y así termines arruinando la estrategia de raíz, luego nos vamos con Drácula que es una carta medio extraña en este mazo porque generalmente Drácula está hecho para jugarse en mazos de descarte, por ahí se ha visto en mazos de donde se juega Thor también pero ahora ha disminuido bastante su uso en ese mazo y generalmente se reserva para mazo de descarte y Drácula acaba a tener una función bastante específica porque va a estar hecho justamente para descartar o bien a Destroyer o bien a Infinite pues agarrando su poder y haciendo que pueda llegar a ganar en su ubicación, lo mejor que puede tener Drácula acá muchachos es que no está sujeto a un shang -Chi. como saben Drácula al final de la partida va a ser justamente el descarte y ahí va a absorber el poder y por tanto un shang jamás lo va a poder eliminar, y como tiene habilidad única pues tampoco va a poder ser silenciado, no va a poder ser cosmeado, o sea Drácula prácticamente tiene que esperar a que termine la partida y que tener el robo correcto para poder ganar sin problemas en esa ubicación, luego nos vamos con cazar muchachos que su estrategia de cazar en este mazo es bastante simple, es darle sin simplemente bosteo a todas las cartitas de coste 1 que se encuentran en este mazo con más 1 de poder luego nos vamos con destroyer que esta carta la verdad tiene un gran poder para el coste que tiene pero también tiene una habilidad muy destructiva y por esa razón tú tienes a armor y tienes a cosmo armor para proteger tal vez a todas las cartas más valiosas de que no sean destruidas o tal vez un cosmo para jugarlo en la misma ubicación que destroyer o en viceversa primero cosmo y después destroyer y así evitar que el efecto de destroyer se active con esto no va a poder destruir a todas las cartas que se encuentran presentes en el campo de batalla Y esta estrategia de lanzarlo en la ubicación de Cosmo además también es más efectiva Porque va a evitar que un Shang-Chi te pueda eliminar ahí Luego tenemos a Infinite que vendría a ser la carta con mayor poder de este masito Y su función principal de Infinite es que trate de ser descartado por Drácula Para que Drácula tenga esos 20 de poder y así puedas ganar en esa ubicación sin problemas Generalmente con 20 de poder va a ser más que suficiente para que ganes en esa ubicación sin poder poder ser conteriado por nada lo que sí tienes que tener la suerte muchas veces en que puedas robar al infinite y es por esta razón también que este mazo tiene muchas cartas pequeñas de coste bajo y esto hace de que para turno 5 te trates de liberar de todas las cartas en una situación ideal es que te liberes de todas las cartas y que te quedes solamente con infinite para el turno final y así puedas garantizar el robo con drácula y con eso puedas ganar la partida y van a haber escenarios muchachos donde de repente el infinite si sí lo vas a terminar jugando en turno 6 o sea esto que quiere decir que no Jugaste el turno 5 y el Sanspot de repente que habías lanzado pues obtiene 5 puntos más de poder porque a veces, a veces ¿qué sucede? A veces no robas el Drácula y pues no te queda otra opción o no tuviste muy buenos robos y no te queda otra opción que tratar de jugártela todo por el todo. Lanzando al Infinite en alguna ubicación Puede ser que funcione O puede ser que no, pero generalmente La sinergia con Drácula va a ser Siempre la más eficiente para poder Ganar la batalla Y ahora sí muchachos, hemos terminado con la teoría Y pasemos directamente a los gameplays Tienes que jugarte un mazo por ahí De los que publico que esos te pueden ayudar a subir Es la manera ahorita En que puedes este, tratar de intentarlo Porque con varios de esos mazos se puede subir Yo he estado probando los varios de esos en stream Y si sí funcionan eh pero ya cuando hay tilteo de por medio, Y ahí sí es más difícil. Ahí sí el mazo, ya por más bueno que sea el mazo, pues si te tilteas, eh, ya ahí es otra cosa. Ahí que se puede hacer. Ahí tienes que aprender a no tiltearte nomás. Y ese es controlarse a sí mismo, nada más, relajarse. Relajarse. Uy, Bruda ahí. Pues a mí me conviene que me, que me saquen cartas acá con sacar. La isla de los monstruos. Esa es ahorita ubicación destacada. De ya. Destroyer Espérate, cero Si yo juego cero en este lado El juego Titania acá Igualito la Ah no, no la va No la va a molestar, ¿no? Pues igual pues Igual a la verga Voy a hacer esto De todas maneras Es buena jugada Lleva semana y media Y ya saldrá Garto Tú tranquilo Ya va a salir ya Garto el lagarto viejo, ¿eh? Pues podría Si ves muchos continuos Sí eh, acá puedo dejar la de final squirra a, a la izquierda, sí Por si en caso Por ahí me falta llenar alguna ubicación Que no creo Pues sí Porque no No me molestaría tirar esta carta acá Igual para que el oponente piense que estoy lanzando algo grande Es que es el problema acá Es, la, es el Patriot Mmm... De todas maneras, no me, no me ayuda eso. A menos que no juegue nada. A ver, no juego nada. Y juego Infinite a la derecha el siguiente turno. Eso podría ayudar, tal vez. Qué bueno que está jugando el man todo ese a ese lado. eh Qué bueno. A ver, si tiene lo peor sería Blue Marvel, Patriot y la chica esta, ¿verdad? Lo cual le da 5 de poder más a todos. A todos los que no tienen habilidad. Y de verdad que son todos 5, 10, 15... Llega a 30, viejo. Ya, yeah, llega a 30. El otro lado 5-10. No, 5-10 nada más. Llega a 16. Puede ganarlo de todas formas, eh. Pues que es lo único que puedo hacer ahorita. A ver, go. Todo lanzó ahí, viejo. tener un combo alucinante el hombre acá. Lo bueno es que voy a tener dos puntitos adicionales ahí. Ya, por ese lado estamos bien Va a tirar entonces el combo con Blue Marvel Creo que no Oh my god Ok Estoy bien con eso ¡Toma, perro! ¡Oh! Bien, viejo Le hemos ganado un mazo a Patreon, eh, Sin tener encandres, sin nada de eso eh. Ya, acá no hay nada que hacer Lo dejamos ahí todavía Ahora, el oso te puede volver a dar otro monstruo más Creo, ¿no? Es que acá este, esta carta juega más con las ubicaciones, ¿no? La estrategia más que todo está en, en dañar alguna ubicación. Vamos a poner esto por acá, lo jugamos una vez. Snowguard, no me conviene jugarlo todavía, está feo Snowguard. Mira, ve. Eh. Si lo hubiese, si lo hubiese jugado ahorita el Snogar snow ahí, le taponeaba la ubicación y le ganaba, le ponía un monstruo ahí, pero le, le taponeaba la ubicación, pero creo que me iba mal a mí igual. No, no, no, en realidad iba a estar bien, ¿eh? Ella no va a querer jugar nada ahorita. Voy a, voy a hacer esa prueba, ¿eh? Voy a hacer esa prueba ahora. Voy a jugar el oso, lo voy a jugar a la izquierda a ver qué pasa Qué bueno Ya, vamos a jugar el osito Esto me gusta más ahorita Qué loco este huevón Vamos a ver qué haces Quiero, quiero ver si funciona así el snogger o no Voy a, voy a pagar prácticamente los cubos por eso no tienes una carta ahí, no te lo puedo creer, pendejo. Ah, qué carajo. Qué suerte. Ah, pero espérate, yo no le pongo carta. Igual. Ah, pues bueno. <risa> pues bueno, no estuvo mal, pero me hubiese gustado más hacerle el combo de, de fregarlo ahí. Si se va el 5 para el otro lado llega a 20 Me quedo con 9, le va a cazar Y no Ay, ay, ay Drácula acá puede ser un, una buena cosa Si es que sale el infinite Pero aún así es arriesgado jugarlo Es al 50-50 prácticamente Bueno, viendo pues viejo Viendo, viendo, viendo Viendo porque no hay mucho que hacer acá Va a jugar el Dino probablemente. Sí, se ve a venir Dino. Ahora, si yo juego al otro lado Destroyer. A ver, él necesita. Él no tiene Dino ya, ¿verdad? No ha, no ha duplicado Dino. A ver, esta carta, ¿dónde la ha recibido? Esta es su carta. Le puedo tirar Destroyer, hay 15. Tendría que jugar. Claro, puede jugar a la izquierda y al medio, ¿no? Es que esa es la única jugada creo que está viable ahorita acá. ¿Qué cosa tienes acá? Tiene seis cartas en la mano, viejo. Tiene para jugar bastante acá. Mm, puede que tengas más razón todavía con eso. Puede que tengas más razón con eso. Sí, tienes toda razón. Mm, ya. Yeah. Tienes mucha más razón Muy bien Ya pues con eso estamos listos Ahora sí creo que Como que puede valer la pena Buscar acá eh, La cosa eh. ¿Vas a jugar? Ah la jugó una carta más ahí Pero el Dino también se fue al diablo Debe tener el Munger acá seguramente Probablemente Munger acá eh. Uy qué bueno viejo Está, está, está excelente esto Oh no, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, aún, aún se, puede, aún se gana esto, ¿eh? Mira, mira, mira, mira, esto, mira, mira, esto. Toma, perro. Ah, bueno. Ah, bueno. En el lugar, uy, no. Mucha, no sé si a él también le habrá jodido la mano, ¿eh? Pero acá ya mi destroyer se fue al diablo. Pues Elizar el todavía sigue bien. Vamos a poner esto por acá. Ah, Cosmo, ponerlo al medio. Yondu Ok, cazar abajo. El Nowhere ya, quiere decir que si es Galactus no lo va a poder utilizar. Estamos súper bien. A ver qué cosa vas a hacer. Solamente tiene dos ubicaciones para jugar el Electro nada más. Generalmente lo juegan al medio porque va acompañado de más poder. No. Entonces algo que tenga continuo. Ah, deadlock Ah, es Destrucción Puro. Entonces esto. Destrucción Puro salió. Pues aquí está bien hacerle esto así. Y poner esto por acá. Titania da ganas de jugarla, pero... De repente jugarla para el final todavía. ¡Uy, nice, viejo! ¡Ay, ay, ay! Ya me olía que algo iba a hacer. Iba a poner al Carnage ahí. ¡Toma, perro! Se quedó con 5. Ese ese... <ríe> ese es lo malo de lo mazos de destrucción a veces. Que te la dejan servida. Pues me está poniendo el Yondo y ya me imaginaba que iba a hacer algo de eso ahí. Ya, muy bien. Tenemos acá la ardillita también. Que puede... Es que la ardillita se la va a comer con el Killmonger, ¿no? Esto se puede lanzar de final Pero acá no me queda otra que lanzar la ardilla nomás Ya sé, igual que eso me lo va a destruir Pero es lo que hay Es lo que hay que jugar ahorita, es lo que hay Va a ser yondo de nuevo Ok, Sans, Podora no le salió tan bien Él debe tener también igual Null, ¿no? Destroyer, Null debe tener esas cosas, ¿no? Hay un mazo que me ha ganado mm. Claro, igual lo podría rinconar un poquito Vamos a jugar esto por acá todavía para tener algo de para tener prioridad. Todavía acá, ok. Otra zona, y ahí no puede lanzar nada. Acá de nuevo, pues el Snogar acá no, el snogar acá no ayuda, creo. No me ayuda el Snogar acá. Más bien le dejaría que juegue más cartas pequeñitas en ese lado. Y no ayuda, la verdad. Sí, es verdad que se le puede hacer Snap. También. El problema, ¿sabes cuál es? Que, bueno, las ardillas. Una ardilla no la pierdo, pero. ¿El Snowgar acá es para lanzarlo de una vez? Puedo todavía pensarlo un poco más, tal vez, ¿no? Es que si me sale otra cartita, ¿tengo que lanzar snowgar quiero o no acá? Él va a mover sus cartas. Si lanzo snowgar en turno 5, no lo va a poder hacer. Vamos a ponerlo acá, sí. A ver, eras, ahorita no ha podido destruir nada, ¿eh? Bueno, sí, me ha destruido solamente el Sanspo, pero que no le vale de nada ahorita, ¿no? Vamos a ver. No jugó nada, viejo. ¿Cómo es que no juegas nada, viejo? Ya. Esto, pues, lógico, va por acá. Claro, acá me podría si me sale destroyer me podría ayudar con cero, ¿verdad? Y ahora sí supongo que va a jugar algo, ¿no? Ahora ahora me juega Omega y me juega el, el Iron Man, viejo, no bueno, le gano. No, perro, por favor, no hagas eso. She Hulk. No va. Ya, acá me parece que es donde está bien. Porque lo otro también es hacer la jugadas fuerte Pero si yo hago esto Este man ahorita lo que pasa es que quiere mover las cartas Si yo hago esto de acá Y hago más esto Y de repente le dejo Espérate Poniéndole el Drácula acá se le puede ganar ¿Sí o no? Le pongo el Drácula acá más 15 de poder Y debería poder ganar esta ubicación de todas maneras Sí Porque no hay otra carta que le pudiese ganar ahí Muy bien, vamos a hacer esto Él jugó otra carta, y ya listo Está deshabilitado esta ubicación ahorita Que en realidad están deshabilitadas todas, ¿verdad? ¿Qué? A ver, wait Claro, el, pero el Snoguard no ha funcionado A ver, espérate Vamos a ver, si creo que sí Ah, ya, sí, está bien Listo Ya, no puede trasladar esas cartas Ay, oh, papá, pero mira lo que sale acá. Me salen los dos mejores robos de la historia, viejo, este juego. Él tiene para hacer un montón de cosas acá. Bueno, acaso justamente no creo que juegue. No puedo jugar. Ojalá, que, ojalá pudiese jugar cero con Destroyer, viejo, y le reviento todo, pero. Acá nomás al medio, porque... puede jugar Dead a la izquierda. En realidad, creo que más va a jugar Dead. Espérate, Dead tiene. En verdad, ha destruido 3 y 3, ¿verdad? O sea, tiene para jugar a Dead, sí. Si juega Dead al medio, no le voy a poder ganar de todas maneras. O sea, a ver, él tiene que jugar algo al medio para ganarme, ¿sí o no? Y si juega Dead al medio, por gusto he tirado el 0 acá. O sea, mejor lo tiro en este lado. Y pues ahí también de repente se puede ganar, ¿no? Él yo creo que va, va a querer pelear dos lugares. Acá a la izquierda y el medio lo quiere pelear sí o sí. Y la derecha puede que no... Puede que no lo quiera pelear. Porque sabe que ahí de repente puede venir un gran poder. Aguanta que cae 6 puntos de diferencia. Eh. Si él tira a muerte, 32. Yo llevo a 29. Tendría que robar Infinite para poder ganar la partida. Está bien jodido. Pero vamos a, vamos a, vamos a darle igual. Ah, jugó dos, Ya no, no le gano a ella. Oh. O sea, empatamos... Ya, viejo, let's go entonces. Ah, mejor, no, no. ¿Qué, qué, qué estoy hablando, viejo? Toma, perro. Toma, perro. Toma. <ríe> <Victoria>. <ríe> Ay, qué bonito, viejo. Salió la jugada bien, ¿eh? tú. Vienes acá conmigo. Tenemos Drácula Infinote. Todo esto se guarda para el final. Necesitamos A cartas dentro, pequeñas. Ahora. Ah, bueno, qué valiente Ah, seguramente este man ¿qué, ¿Para qué tal ya le salió lechuguilla? ¿Qué mazo le favorece con lechuguilla acá? Ninguno, ¿no? Mazo de repente que fue en dos ubicaciones nomás ¿Qué tal, Sani? Muy buenas noches. ¿cómo está? Daily Bagel Blade, me da la... P Espérate ¿Una copia de la carta del oponente? ¿Puede ser que sea ¿Bot? Aunque ha dado snap al tiro, ¿eh? Pu puede ser que sea bot, ¿es verdad? ¿Puede ser que sea un bot? Ah, madre, Blade no lo... Espérate, el Blade sería bueno para jugarlo como una forma de descarte, ¿no? De buscar el que... El... Pero es muy arriesgado jugar Blade acá. A ver, ¿qué haces? Puede ser también Cerebro 3, ¿eh? No, ya no, ya no es Cerebro 3. Pero Blade acá... Viejo, ¿cómo me salen todas esas cartas? Yo acá tengo que lanzar Blade, creo sí o sí, para descartar algo. El problema es que si descarto a Drácula se pudre todo. Pero si no descarto a Drácula va a estar muy bien, ¿eh? Si no puedo jugarlo en este lado. Lo peor es eso, encima. Y acá puedo jugar la Titania de repente. Porque es una jugada media huevas. Pero si es que se descarta el Infinito Destroyer va a ser bueno. Mientras no se descarte Drácula va a estar genial. Lo otro es jugarlo a Destroyer en turno. Eh, Blade en turno 5. En todo caso, después de haberlo jugado a Drácula, ¿sí o no? A ver, ¿qué va a hacer? Sí. Ya, acá podemos jugar sin problema a Drácula en este lado Y el siguiente turno tenemos para, para hacer varias cartitas acá Muy bien, el siguiente turno puede ir Lizard, Blade Ya podemos ponerlos a la izquierda incluso si queremos Vamos a ver, ¿ah? ¿eh? A ver, si él usa ahorita algo para la derecha lo, lo que necesito es que él esté ganando Que tenga prioridad para poder hacerle Snap ya, jugó todo, viejo, eh. Está bien, está bien. Es una buena jugada. Hasta ahorita no me demuestra que es bot el hombre. No me demuestra que es bot hasta ahorita. Uy, ese, uy salió mejor todavía. Salió mejor todavía. Qué bendición, viejo, eh. Qué bendición. Salió mejor todavía la cosa. Si hago esto acá, sí... Ya, ahí estoy poniendo buena cantidad de poder O lo otro es que ponga todo el poder A la izquierda, nada más, ¿no? Claro, viejo Qué bendición, qué bendición Y ya dejamos Que trate de descartar lo que él quiere En todo caso, pues, ¿no? Ocupo cero al final mm, Pero, ¿por qué ocuparía cero al final? Para bajar a Destroyer, ¿y cómo sabes que lo va a bajar a Destroyer? ¿Cómo sabes? Y si se baja al infinite ¿qué haces? Aunque espérate, todavía estamos en... Ah, tienes razón ya, ya Tienes toda la razón Tienes toda la razón No, pero es que igual el Blade va a descartar algo Blade va a descartar No, pues cómo lo voy a bajar si Blade puede descartar uno de ellos Si lo descarta es, es, es F, viejo Si lo descarta es F Eh, mira, me tocó, una, me tocó una roca encima. ¿Qué más puedo pedir? Y esto ahí. Y deberíamos de tener cualquier robo. Nos podría ayudar acá. Ahora, él... ¿Por qué no jugó nada? Ya, a ver, espérate. Creo que estoy jugando de... Oh, mmm, es que la cosa es que no sé si va... Él seguramente juega algo acá, ¿sí o no? Y puede ser que juegue algo más grande ahí. Sí, le puedo dar... Tiene 6 cartas, viejo. ¿Tú crees que quiere hacer Hitmonkey o algo? No creo que le dé la energía para hacer tanta cosa, ¿no? Pero Nightcrawler lo puede jugar a la izquierda, sí. Tengo, lo bueno es que tengo para darle, tengo para llegar a 15 de poder. Así que bueno, vamos y vamos. Acá tenemos para llegar a 8 más 15, 23. O eh, podemos llegar hasta 28 incluso de poder si queremos. Vamos a ver si, se va, si va a quererla jugar igual. ¿Quién ¿Sí jugó bon? Solamente jugó una carta nada más Bien, viejo ¡Toma, perro! Vamos, viejo, ocho cubitos, eh Se jugó el infinite Victoria. No era no era bot, entonces eh, Parece, eh, tiene... A ver, esta carta Ah, esta carta se la dieron Esta es mi carta, si salen ubicaciones así De repente Snogar se fortalece más Eso será cuestión de ir viéndolo con el tiempo Por ahí de repente sale alguna ubicación Que el Snogar eh, le, le explote Un montón y si sí valga la, vale la pena pero ahorita al menos no hay. O cuando sale alguna ubicación destacada, de repente puede ser que el Snow garcía roto ahí porque lo lanzas en eso. Y pues no sé, pues te puede estar, este, tener mucha ventaja en la partida también. Puede pasar. La verdad es que puede pasar. A ver, lo normal es que juegues al medio, ¿verdad? Lo arriesgado es que juegues a la derecha. Muy bien. Ah, Patriot. Ganarle a Patriot va a estar bien difícil. Ya le hemos ganado una vez, ¿no? Bueno. Ok, señor. Como tenemos el superflujo. Creo que vamos a necesitar más apoyo acá. A ver, el Yen no va a poder hacer el tema con el, con el Ultrón al medio tampoco, ¿eh? Necesitamos apoyo en este lado. Uh -huh. Pero es algo de cero, eso es bueno. Esa canción. Um. Tengo que botar el Snogar de una vez, ah, Titania. Tengo que botar cartas o no es necesario Porque en turno 5 Que es como prácticamente un turno 6 Voy a poder poner más cartitas, ¿no? Vamos a esperarnos nomás Hola Wasmet, ¿cómo estás? ¡Uy! Ya Igual les puedo dar bosteo a las roquitas, ¿eh? Pero uh, Ya, acá está bueno para hacer esto Claro, y tenemos ahí para lanzar destroyer al medio, ¿no? Claro, acá. El tema que es que no le quiero dar todavía la carta esa. Eh. No parece que le fuese a ganar a la izquierda tampoco. Ah, está el Drácula ahí, ¿verdad? Tengo que deshacerme una vez de, de Titania. La, la pondré acá, Titania, en todo caso, pues. Es que lo mismo, viejo. Va a salir otra carta y lo peor es que sale una carta chiquitita aún. Pero bueno, ese es un poco el riesgo ya. Blue Marvel. Ya, compadre. A ver, ¿qué es lo que tienes ahora? ¿Ultro? No creo que tenga. a tener alguna carta grande seguramente. Onslaught, probablemente Onslaught. Mira, viejo, lo único que tiene que pasar acá es que descartes al ínfimo, por, por, por favor, ¿eh? Que ya te lo he pedido muchas veces, Drácula. Eh, si sale Onslaught, va a llegar a 7. 17. Yo llego a 23, ¿no? Pucha madre, llega a 7. Esto de acá se vuelve a 3, 6. Y eh, ese 6 pasa a 8, ¿no? O sea, 3, 6. Es un montón, güey. 17 Más uno Más uno 2 3 5 Llega a 22 Creo nada más Si sí, llega a 22 Nada más Yo llego a 23 Ok Vamos por el riesgo viejo Vamos luego No No jugó Ay Pero ¡Ay, Ya me ganó Ya por un punto Viejo Tanto tenía la abominación Qué brutal, oh, 14 puntos de poder la dominación, viejo. Ah, ya, bueno, ya. Gracias por no haberme robado el Lizard. Porque si no me hubiese decepcionado mucho haber robado infinite Out Y no hubiese ganado la encima sin ganar la ubicación del medio, viejo. De todas maneras, como estamos empatando. Si hubiésemos empatado al medio, no ganaba tampoco. Por diferencia de poderme terminaba ganando él. Oye, pero qué asquerosa esta vaina, eh. Más uno de Blue Marvel más, Ah, más Mystic, con razón Pues claro, lo de Mystic le da mucho poder 14 de poder Esta porquería Hasta se dio el lujo de lanzar a la Squirrel viejo y poniendo WhatsApp acá Un Squirrel le da un puntito más de poder Encima, no sé por qué no lanzó eso O Tenía miedo al Killmonger de repente No, te, no sé De todas maneras todo bueno Ok, sigamos. Ya, asteroidito. Igual lo ponemos por acá. Da mm, que ganar la Patriot es bien jodido. Ustedes ya saben. ¿eh? Podría poner otro Snogar más en el, en el hub. Pero a mí no me conviene robar más cartas ahorita. No me conviene robar cartas acá. Está feo robar cartas en realidad acá. Pues nada. Jugando el petro todo el mundo. También está hay gente que está jugando mega red con el Iron Man. Eh? Sí, ve no me gusta nada esto. Está feo esto compadre. Sobre todo porque él suele él va a llenar. Él va a llenar bastante acá aún. No tenía nada para jugar. Ni, ni de loco le voy a dar el, le voy a triggerar el oso ahí a la derecha porque le doy más de poder también a sus cartas. El 0 lo puedo jugar en turno 4 con el Destroyer de repente. Pero es que él, no sé. pues Me hubiese gustado poder sorprenderlo con el 0 al final. Pero... Va a cambiar seguramente su, su opción. Puede ser que él todo lo comience a jugar a la derecha tal vez, ¿no? 0 lo tengo que jugar de final. A ver, tengo cartas de coste 4 que sí se puede jugar con 0 después para jugar Destroyer. Si saliese Drácula estaría bueno. Ok, jugó para otro lado... Darkhawk ahí Darkhawk Pues eso está difícil de. Ya salió Drácula Que igual lo tenía que jugar en este lado Tengo que jugar esto por acá Por aquí o por acá será El tema es que tenemos el Taskmaster todavía ahí La carta que vayamos a robar Así que igual es Igual va a ser un 33% o algo así De todas maneras está bravo eso Blue Marvel Este tiene Ultron, ¿verdad? ¿Es Ultron o qué cosa es? Acá va a tener suficiente poder, man Acá lo único que pido es que robes Infinite Nada más, viejo, eh, por favor Llego a 23 al medio Si tiro Ultron llega a 17, 18, ¿verdad? Tirando los Ultroncitos a la derecha no gana Debe tener Patriot ¿Qué cosa tiene acá, viejo? Debe tener combos con ardillas o algo así seguramente, ¿no? ¿Pero qué tanto va a poder hacer? Tengo que irme al medio de todas maneras porque a la derecha la tengo media ganada. Así que él probablemente enfoque recursos a la derecha. Más a la derecha que al medio o a la izquierda. Probablemente sea eso. Ya, vamos a jugarlo así. Y acá dependemos mucho de que se, de que se vaya a Vamos por los dos cubitos. ¡Ah, miércoles! Debe tener algo más ahí ¿Qué cosa tiene? ¿Wasp? Viejo Pues ya está No, no necesitábamos más No necesitábamos más Oye, tenía Ultron entonces pero bien muchachos, ya hemos terminado los gameplays Y solo me queda decirles que este masito está Bastante bonito, es un masito muy interesante Tiene unas combinaciones Bastante locas ahí para poder hacer Algunas sinergias, ya les dije que En el caso de Snogar, si no lo tienen Ya hay muchos reemplazos que le pueden hacer, ahí en el video Los he mencionado, y más que todo Snogar acá no es que sea una carta vital En este mazo es una carta complementaria Es una carta me parece como si tuviese Akan o algo así, Se tiene una Sensación de esas, no, que no es Una carta que digamos va a ser que tenga una gran sinergia el mazo, pero sí que puede llegar a ayudar en determinados momentos para que puedas tener alguna ventaja estratégica. En este caso, Snogar está directamente abocada a las ubicaciones. no Si te sale alguna ubicación que te pueda favorecer, en este caso lanzar el águila o lanzar el, el oso, pues ahí es donde vas a tener una ventaja adicional a comparación de tu oponente si tienen cualquier duda o consulta ya saben la pueden dejar en los comentarios acá siempre estoy muchachos para leer lo que ustedes comentan o escriben y poder contestarles si es que justamente tienen alguna duda por ahí y ya saben que estoy de lunes a viernes por las noches en las plataformas moradas haciendo mis transmisiones y cualquier cosita también ya saben la pueden también dejar en los comentarios en ese lugar así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti